Ya, ya, ya, me, ya, ya te, vamos la, ya se, ya la política gubernamental Se hace camino al andar La política gubernamental que los países de la región tienen en la inversión social está rondando prácticamente eh, de un 11 a un 14% de todo el bloque del Producto Interno Bruto de las Naciones de América Inver... Todas las naciones. Sí. Invertida en asuntos sociales. Nosotros aquí estamos por debajo de Haití. Solamente nos supera Haití y Guatemala nosotros. En inversiones sociales. ¿Cómo es? En inversiones sociales como política gubernamental del Producto Interno Bruto, solamente nosotros estamos superando a Haití y a Guatemala. Superamos a Haití y a Guatemala. Solamente. De, solamente. De todas las naciones. Sí, sí, sí, sí. No lo vuelva a mencionar. Le de, de, de voy América. a agradecer que no lo vuelva a mencionar. Porque fíjate, cuando tú hablas de un Estado que tiene como, como presupuesto Cuatro el, mil y pico El millones. presupuesto poderoso que hoy tenemos. Eh, Haití tiene cuatro mil y pico. No, Haití está por, por, por... adiós Cuando nosotros hablamos de que teníamos un porcentaje, Haití estaba como en el ocho. No hay manera de que tú me digas a mí que después de tantos esfuerzo y de tanta calidad que se menciona, Haití lo superemos nosotros, Haití lo supera cualquiera, ahí no hay dinero, ahí no hay... Pero por eso de... que nosotros lo superamos, porque lo supera cualquiera. No, pero yo lo que ah. quiero es que me compare con países ya. que están en, en propuesta de crecimiento, base, como la que quién, se dijo, quién? de 5.1. ¿Con quién? Ah, bueno. bueno a ver, Bien, entonces, en los países de la región está entre 11.9 y 14% del PIB dedicado a la parte social del ser humano. De sus habitantes, ¿verdad? De sus gentes, de su país. ¿Y nosotros dijiste estamos en.? En 7.9%. Solamente nos supera 100%. Haití y Guatemala. Ajá. Y yo quiero que Con me pasen posición, el, el primer ¿no? gráfico. El primer gráfico. ¿Ay? Ahí. nosotros tenemos. ¿Qué es lo naranja? ¿Lo pueden ampliar ese sí, gráfico, vamos. por favor? Puede traerlo para acá el monitor. Ese eh, gráfico, por favor. Amplíenlo por favor. el que estaba ahorita, porque estaba grande. Yo no sé si ustedes vieron el programa ayer, pero nosotros tenemos una línea gráfica muy buena. Sí, sí. Pero sí, lo vieron, sí. Excelente. Sí, lo estaban viendo. Aquí hay no, una no línea gráfica. Sí, muy igual. Igual. Sí, sí. <risa> Ahí está el escenario de la inversión normativa de acuerdo educación. Eh, vinculada a lo que es la Estrategia Nacional de Desarrollo, END, hasta el 2030. En educación ya nosotros tenemos un déficit de 124.293 para el 2030, eso lo venimos arrastrando. ¿Eso 124 124.000 qué, estudiantes? No, no, millones de pesos, miles de millones, lo venimos arrastrando. En salud... Eh, también tenemos un déficit de 24.314. nosotros que no son estamos... los corchetes que se ven entre el sí. color... Pero, ajá, nosotros no estamos invirtiendo eh, en salud. El y el naranja. No estamos invirtiendo en salud. La diferencia. De ni ella. el 2%. Ah, pero eso es con relación a lo que debió invertirse. Sí. es un Sí, ah, muy bien. Sí, sí. Nosotros no estamos invirtiendo en salud ni el 2%. En estos gráficos, es a cómo debe de ir la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y en la parte de educación apenas se está cumpliendo el 33%. El 33% del 4. El 33% hacer, de 4. la Estrategia Nacional de Desarrollo. Ah, de apenas okay. se está cumpliendo okay. eso. Entonces, cuando nos vamos a la parte de... al otro gráfico que tiene que ver con lo que es la corrupción y la impunidad en nuestro país para que se pueda evaluar. Ahí vamos bien. Ahí, ahí que yo quiero que ustedes me ayuden. Ahí vamos bien. Ahí vamos Corrupción bien. y clientelismo en el sector público Mira según estatus de casos. De casos, denuncia sí, Según es el estatus de casos Sí, pero a, a, nosotros, atención al periodo ¿eh? Nosotros denunciamos 98-2018 no, sí. no, no, hay tantos 20 años No es en contra de Danilo No, no, no, por si acaso Por si acaso era en contra de Danilo No, no, no, no, no. Esto es un ensayo no, un análisis no. científico No es politiquería ni clientelismo Exacto Y el que lo hizo malo que lo pague y si, hay, y si hay que matarlo, que lo mate. Ahí está, ¿eh? Ahí tenemos entonces el caso de denuncia. Se denuncian no, eh, de, de los casos evaluados, ¿verdad? Que fue un 60.9%. 9.081 casos evaluados. Eso se evaluó. Eso se denunció. Y imputados, el 28.2% de los, de los 9.081. Imputado 1607. Que es un 28.2%. Que es un 28.2%. Pero condena apenas 267% para un 10.9%. Ah, pero pero esas son condenas sí, suspendidas. Sí, pero que hay, es que hay una no, diferencia no hay entre lo a que a la oposición. denuncia y la imputación. Y eso. No, no, es lo que yo quiero que ustedes, los juristas, me, me, me expliquen. Porque por un lado la policía dice, nosotros la arrestamos la justicia lo suelta. Sí, pero ¿cómo lo arresta la policía? Exacto. Nosotros tenemos reglas. Entonces, la Policía Nacional ha mantenido... Ahí que yo quiero a, llevar el debate. La, ¿Qué está pasando con el asunto del caso de la impunidad y la corrupción? Que hay tantos casos engaventados, que hay tantos casos tuviste Tú que viste no lo que dijo Miriam Germán con relación al caso de Odebrecht. Eso no debió decirlo porque para un juez quizá eso se, tú me mira, se veía como algo... Pero de ser, de, ser, de ser cierto lo que ella dice, indudablemente que es un caso que se presentó y es básicamente un cascarón de caso porque no hay sustancia. Ella responsablemente la, lo dijo. La policía sigue trabajando con el esquema viejo. El esquema viejo era que tú ibas, ponías una querella o una denuncia, el policía salía, buscaba preso al tipo, le daba dos palos, lo llevaba al, al, al cuartel. Y un fin de semana el, el, se resolvía una el, deuda. Exacto. O en el cuartel creaba, hacía un expediente, lo enviaba a, a, a la justicia, al, al fiscal, y ya el fiscal le daba la, la, la, la parte eh, judicial, y entonces ya la policía resolvía. Ahora, ¿qué pasa? El Código Procesal Penal crea un equipo entre policía y Ministerio Público. La, el Ministerio Público no investiga, pero sí dirige funcionalmente la investigación. Mira, Amado, yo siempre he creído saliendo de la policía, uh -huh. que la institución que se llama PETCA en casos interesados al Estado es, elabora un expediente adecuado, con una camisa adecuada a las circunstancias para que el expediente en el camino Tomando Sí, obvio, pero tiene obligatoriamente que auxiliarse de Agencias de investigación sí. especializadas claro, Como ¿no? por ejemplo eh, La, la, la Cámara de Cuenta o ah, Kring. Kring, o cualquier. En cuanto a funcionarios Debe ser la Cámara de Cuenta En principio Que es como se estilada De mañana